Es una bestia Es un tarado ¿eh? <ríe> Levantá huele a casa Para la cámara acá por favor <ríe> Tremendo Te pediría que te apures porque tengo pique en la mía también, maestro. ¡Uh! Mego viene. Lindo pescado. Se un poquito. Muy bien. Muy bien. Ese es el pescado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 como la salida de la filmación.